Tienen a 28 haitianas embarazadas en maternidad en Los Mina. Y es que varias mujeres haitianas embarazadas fueron detenidas en los últimos días en hospitales de la capital dominicana por inspectores de migración y fueron deportadas de forma inmediata, denunciaron este jueves grupos de derechos humanos. Las mujeres deportadas fueron objeto de detención y deportación por parte de inspectores de la Dirección General de Migración, DGM, en las inmediaciones de los hospitales a los que acuden las gestantes para realizarse sus chequeos médicos rutinarios, denunció la Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados en la República Dominicana, Menamir. El coordinador de la organización, Metulus Estimé, explicó en rueda de prensa que, en esta situación, que esta situación se produce especialmente en el entorno del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, en Santo Domingo Oeste. Se aplica a mujeres que son residentes en el Gran Santo Domingo de larga data. Este jueves, ayer, un grupo de 45 mujeres fueron las deportadas por la frontera de, entre la ciudad dominicana de Comendador y la haitiana de Belader según un informe del Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados GAR, una ONG haitiana que trabaja con deportados. Una fuente de la ONU confirmó a la agencia F que los hechos, un, confirmó los hechos a la agencia F pero no confirmó el número de mujeres deportadas en estado de gestación. En varios videos que circulan en las redes sociales, se ve a mujeres embarazadas con niños pequeños subiendo un autobús de la DGM, la Dirección General de Inmigración, estacionado en las puertas de un hospital. Las autoridades dominicanas han adoptado en las últimas semanas medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal desde Haití, país que pasa por una de las peores crisis políticas y de seguridad de los últimos años. Bien, ahí se ve pues las medidas que está tomando pues, el gobierno en el caso de las haitianas, que es donde más ha habido auge, que son las, las mujeres que pasan los 365 días del año, pues en estado de gestación y donde junto a sus hijos y ya también pues embarazadas, la montaron dentro de un autobús donde las regresaban a su país. Muchas de ellas, algunas ya que tienen ya, que le faltaban dos semanas o una para dar a luz. Entonces están tomando estas medidas para reducir pues la cantidad de haitianos dentro de nuestro país. Señor, le damos la bienvenida. Ah, niño que ha llegado y ha tumbado al famoso Yadona, <risa> Néstor Flow, papá Tarima. No buenas tardes, buenas tardes, bendiciones para todos. Este tema a mí como que no me gusta. ¿Por qué, por qué? O sea, que yo soy, yo soy un ñoño con los niños, con uh -huh. las mujeres embarazadas? Yo sí. soy como débil con eso. Yo pienso que hay otra manera sí. de regular los haitianos. Se deportaron, es ¿Esa, esa embarazada se deportaron, fue para Haití. Sí. Está bien. Sí. No, no, no. ¿Por qué tiene que ser embarazada? ¿Eh? Bueno, se están, se están llenando los hospitales de embarazos. se van a llenar de, de no, haitianos? No, no, ahí lo, pero, no, pero está lo que queremos? Que, si que, a que una, se regule la haitianización aquí. Si a una haitiana le llevan el esposo, inmediatamente al otro día está ella en Haití, sola. Güey, estamos embarazadas. Sea un, un, sea un animal, sea una paloma. Cuando usted está en, en gestación, uh -huh. como que se debe respetar eso. Sí, porque yo nunca he visto una dominicana en Estados Unidos que la deporte de embarazada. No, es cierto. No. Está bien que el aumento, porque yo trabajo eh, con los nacimientos en RNO, registro de nacimiento oportuno, eh, el porcentaje es muy alto. Demasiado alto. De los nacidos vivos eh, de las haitianas. Pero un dato muy importante, las haitianas. Toda para en la mayoría, mayor de edad, que no hay niña, no hay adolescente, embarazada, eso haitiana. De un mes, el mes de octubre, hubo una sola de 17 años. Que tú la comparas con la dominicana, y la dominicana tú encuentras 15 y 25 al mes. Soy yo el que cuento eso. Eh, Menores de edad. Otra cosa también, las haitianas no salen del hospital sin declarar su bebé. Son responsables en cuanto a eso. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que hay otra manera de regularizar a los haitianos, porque si el que está vendiendo en la calle ambulante, usted lo detiene y le pregunta por su documento y no lo tiene, debe ser deportado inmediatamente. La esposa de ese haitiano, porque el haitiano es sustento, si Bien. no trabaja, ¿para dónde qué va? <coughs> a buscar a su esposo y se van. Claro. Y se va regulando por la embarazada. Yo pienso, en mi opinión personal, que se debe dejar tranquilo eso de embarazada. O darle como un, un, un tiempo de la, un dar plazo, a luz el posparto. porque el y problema de así. aquí es que tienen miedo de emplear. Yo sí. pienso que es así. Porque, eh, mira, en Estados Unidos está el ICE. El AI es lo que te da seguimiento uh -huh. de inmigración. Hay personas hasta que se han casado eh, eh, miembros del ICE que son la policía de inmigración, con, con personas, porque eh, es tanto lo consecuente que se hacen amigos y de todo. Entonces, ¿por qué usted no emplea un personal? Por ejemplo, si Angie es empleado de inmigración aquí, y le están dando seguimiento a, a una embarazada haitiana. Ese es el caso de Enje. Ella tiene que encargar, a Angie le va a pagar para que le dé seguimiento a ella. Exactamente. Cuando parió, si nació ya, entonces cuando naca bien, todo ya, usted tiene que retirarse de su país. Exactamente. Pues ya Enje cumplió con su trabajo en migración, sí. pero aquí no quieren emplear a la, a la gente. Es cierto. ¿Usted no es una patrulla de migración aquí? Estoy vestida, estoy vestida. <coughs> Lo que tú dices, una falta de seguimiento, una improvisación fue eso. Sí. sí. Porque, ¿cómo es que tú vas a llegar a una maternidad y vas no. a poner guardia, a agarrar a mujeres que están preñadas, que van a buscar un servicio de salud? Exactamente. Gratuito? Porque el dominicano no va a los hospitales. ¿Por qué? Porque el dominicano no le gusta ir los hospitales. No. Hay que no. decirlo, hay que ser re responsable. El dominicano prefiere. Pero bueno, yo pienso. No, está llevando quien lo trajo, no, no, yo ella, pienso. Es el que está ahí, que el no, exactamente. Yo pienso es que cierto. debe buscarse de otra manera. Sí. La embarazada de algo como muy delicado, siendo china, japonesa, quien sea. Claro. claro. Es un tiempo de gestación. Y es que la salud no se sí. le niega a nadie porque así, En ningún así, país. Es claro. En ningún país. Usted va a España ilegal y se pone malo y usted lo atiende igualito. Va a Estados Unidos y nace, muchacho, y le dan y es todo el derecho. Sí. pero la mamá ilegal. Oye. Exactamente, ¿Y es cierto ¿Y Porque, sí, entonces o sea, ver, Yo salió, sé salió en que, diario, que, que esto Tenemos una de... llamada, llamada. Saludos, buenas tardes Buenas tardes sí, Le, le habla Manuel de aquí del Ciruelillo eh, Mira, con respecto a ese último tema que están planteando eh, La salud, y menos en, en, en un hospital público que es del Estado Se le puede negar a nadie y menos una embarazada, ¿me entiendes? Eso es a nivel, eso son leyes internacionales, eso es para el mundo entero que se tiene que dar, que brindarse el servicio, sea ilegal la persona o no. O como dicen ahora, indocumentado o, o, o con documento. Entonces, yo entiendo que eso deben de, como ustedes dicen, de chequearlo. Deben dar un seguimiento, eh, como tú dices, emplear más personas capacitadas, especializadas en eso. Y después que usted cumpla con, eh, con lo que usted tiene que cumplir, bueno, mire, usted tiene tal tiempo para regularizarse o tiene que salir del país. Exacto. Pero para buscar soluciones, así, empleando personal, hay muchos abogados, hay muchos abogados y, y hay muchos profesionales que no están haciendo nada, que pueden pueden eh, abrir vacantes para trabajar eso. entiende Entonces, yo, yo, eh, voy muy, muy de la mano con, con su comentario, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Si lo Que Lo siguen llamando, 809-725-0505. Como te dije ahorita, mira, en el listín diario salió un reportaje de las de las dominicanas que hacen turismo sanitario a Estados Unidos para que, para que tienen visa, ¿verdad? Ok, excelente, salen visa, pero después de un tiempo, porque en Estados Unidos, ok, tú tienes visa, pero ellos no te dan ni que un tiempo para tú eh, quedarte... Exactamente, eh, allá. Mirado. O sea, un tiempo de unos 15 días. Hay mujeres que se van a, teniendo un mes, dos meses, se van para allá a Estados Unidos, duran los nueve meses de gestación allá, sí. y dan a luz allá, y el niño es americano, sí. es norteamericano. O faltando en... un mes para dar a luz. No, pero eso ya es extremo, ¿eh? Sí, yo conozco una, una persona que era mismo de mi sector que fue así ella, faltando un mes se fue, dio a luz allá cuando ya su niña tuvo cinco meses vino para acá. No, pero eh, eh, esa, ella no tenía barriga. ¿no? <risa> una barriga de ocho meses no es verdad que no se puede notar, pero bueno. Entonces, es lo que digo: que aquí hay mucho de, que nos llamen y nos den un número aquí de migración. Tú, tú, tú lo sabes. ¿Y tú? <risa> no. migración, ¿Y usted? migración, si acaso tendrá oficina aquí en Macorís. Yo no, no veo migración aquí. Bebé. Eso es raro: tú ves migración aquí en San Francisco. No, no, no. Ah, aquí en San Francisco. Escucho. Tú sabes dónde están trabajando Escucho. mucho: Escucho. en La Vega. Están trabajando mucho en migración allá. Lo que yo digo es: tanto desempleo que hay. Mira. San Francisco no hay inmigración. Arme un equipo con sueldo mínimo. Pero usted es oficial de inmigración. Usted tiene derecho a detener inmigrantes, sea haitiano, sea venezolano. La gente te equivoca. Nada más no es lo haitiano. No. ¿Cómo claro los haitianos son Aquí hay no venezolanos? Aquí hay eh, de otro país. Claro. Que entraron ilegal. No le hacen caso porque las mujeres venezolanas que, que andan por ahí limpiecitas, blanquitas. No no, no, no, aquí tienen ay, hay bobo. Sí. que ponerse los pantalones con eso. Atención que tenga que ver ah. con migración aquí. Cuando viene a ver, eh, eh, anda por ahí en el aire. Eh, tiene que haber un equipo. Los sectores, los patrullajes. Usted no tiene que maltratar a nadie. Venga acá. Su documento, no lo tiene. ¿Dónde están? Su casa, vamos para su casa, buscarlo. O llama a una gente que se lo trae aquí. Si lo trajo, amén, lo soltan. Todo tiene documento, porque Ale Díaz lo hizo aquí, sin fuerza, sin, sin, sin estar en el gobierno. Lo hizo Ale Día y lo puso a raya. Ale Día empleó varios jóvenes. Venga, usted no está trabajando. Usted, usted, usted, usted, usted con su sueldo, vea. Vamos arriba a buscarlo al tiano. Póntelo ahí. Venezolanos Los venezolanos, los, los colombianos, chinos. los ecuatorianos, los chinos que están aquí. Vamos arriba, entonces debemos emplear personal, mucha gente sin trabajo, muchos jóvenes que dan para eso. No maltraten, no maltratar. Yo, yo puedes, yo no uh -huh. tengo color, yo soy racista, no tengo color, yo tengo problema con que haitianos vivan arriba en mí. Pero que esté legal. Como se le exige a uno en otro país. Sí. Pero claro. y fíjate que de seguro de ese grupo verdad que agarraron ahí en esa maternidad, acuérdate que aquí los haitianos, los haitianos no vienen, de que quienes vienen en estos días, no, los haitianos duran, qué sé yo, tres, cuatro años. Y, lo, y ellos vienen principalmente a trabajar. ¿eh? ¿Tú sí. ¿eh? Ellos no vienen aquí de que para estar vengando en la calle. Hay que decirlo. Yo, yo no he visto un haitiano mendigando aquí en la calle de Macorís la Entonces, si lo traen aquí en construcción es porque tienen un, qué sé yo. Atención, atención no a por no. las autoridades. No atención, las autoridades. A de la así después de cinco años? No. Que deben eliminar eso, esa mala práctica. Para mí, no sé la opinión de ustedes, para mí es una mala práctica. Que una mujer en gestación, a veces complicada, porque ellos son muy complicados en su cultura. Un haitiano no se deja pasar sangre. Ni una haitiana mm -hmm. tampoco. No. Yo he visto a haitiana a dar a luz, se le solicita sangre en la maternidad de aquí, de San Vicente de Paul. No cuente con eso. Ahora, si otro haitiano, ellos se la pasan. Son culturas que hay que respetar. Sí. Igual que, que el olor de ellos, que eso es cultura para las mujeres. Eso es así. Sí. Usted dice, ¿y por qué? ¿y por qué? Eso a... El hombre que huele así como ellos, atrae a las mujeres en su país, en su raza. Uh -huh. Por eso es que siempre ellos andan en eso. Son cosas, cultura del mundo. En el mundo tiene que haber de todo. Exactamente. Como nosotros tenemos cultura, ellos tienen su cultura también totalmente uh -huh. diferente porque nosotros no la conocemos. ¿Entienden? Sí. Entonces, si esto se va a emplear en el país entero, vamos a, emplear, vamos, vamos a poner las pilas. Vamos a verlo eh, bien, el, con cuidado, sin atropellar a la gente. Con, porque claro. usted tiene el derecho a preguntar, mm -hmm. sin maltrato, sin darle palo a la gente. Exacto. Entiendo. Porque esos dominicanos que le gusta que lo atropellen. ¿Su documento? Y, y, y, y, claro. Y, y, y, y gritar. ¿Su junto. documento? Ve, vea. Wow. No, yo estoy embarazada. Ok, ¿cuántos meses usted tiene? el cartoncito, le dan al hospital, que le ponen los meses, los días y todo. Exacto. Sí. ¿Dónde usted vive? Vamos. Mire, usted va hasta aquí. Yo voy a venir cada X día. Te voy a dar seguimiento. Exactamente. Voy a hablar con su doctora, que aquí le ponen una doctora, porque eso es otra. Nosotros damos servicio uh -huh. eh, eh, humano a los haitianos. No, no a humana, ¿Eh? Tien, tienen, los doctores aquí lo ven tú fajado con su expediente de su Haití, como si fuera una gente igualista. Ahí con su... Ve usted fulano. ¿Cómo él es? ¿Cómo es el nombre es suyo? ¿Cómo pues él es? <risa> Fue ahí, que yo aprendí a tal idioma de ellos, porque lo trato diario. No, importante aprender algo, sí. ¿Entiendes? Entonces, claro. lo veo con el mismo amor, lo trato también. Exactamente. Son, ellas son más responsables en cuanto a, a maternidad se refiere. Se llevan de lo que usted le dice, venga tal día, busque el nacimiento, van de una vez. Eso es cierto. Entonces, vamos, no, mal, no maltratemos, vamos, sí, sí es verdad, vamos a aplicar la ley, pero a todo el mundo. Villalón es medio morenito déjeme su documento no yo soy dominicano <risa> <risa> déjeme ver y ya claro. claro en Nueva York no le ponen la mano a usted para nada uh -uh. entonces debemos nosotros practicar con el ejemplo eso esa, esa improvisación del señor que yo sé que el presidente tiene que bailar con eso del señor de inmigración eh, yo creo que debe quedar hasta ahí en cuanto a la embarazada claro porque eso es delicado Dios todo lo ve es riesgoso. Y es riesgoso también. Porque usted claro. no lo va a llevar de una vez a la jabón. Si fuera a cruzarlo de una vez, pero usted lo va a meter allí preso. No, la y esos embarazos riesgosos que pueden dar a luz ahí mismo, como le pasó a una policía que iba yo lo era en el metro, y una haitiana dio a luz, y ya tuvo que recibirla ahí mismo en ese momento. Y entonces, eso lleno de policía, y ella ahí, quien sabe lo que le está sucediendo, y qué ayuda van a tener en ese momento, es una vida que está ahí. Entonces, tiene que haber esa implantación, o sea, de llevarle un control a ella... O sea, como decían esto, tomarle sus datos y todo eso, porque está lo que es el día de la luz y el posparto, que muchas no resisten el posparto, entonces hay que llevarle un conteo de eso y del, obviamente de su hijo, porque no es, ok, dite algo, vamos a llevarte ya. No. Porque el niño tiene días de nacido y hay algunos que después, hasta un mes, se le detectan cosas que le cambian, pues, el sistema inmune, que nació con esto, que salió con aquello. Y hay que darle un seguimiento ya cuando el niño le hayan todo dado los análisis, todos los estudios, durante un par de meses o meses que le den, pues, una regulación que hagan correctamente. Pues ya le dicen, mira, podemos hacer esto para ayudarte, vienes y haces lo otro. Pero no de esta manera, porque es riesgoso, porque están jugando vidas de una criatura que no tiene absolutamente nada que ver.